¡Hola! ¡Una de la pared, no el moto, el CD! 77 ¡Una onda! La mejor moto del mundo! <música> Jumping in the joint began to swing Shoulda heard the knocked out jailbird sing Let's rock Everybody lets her rock ooh, ooh, ooh, Everybody in the whole cell block Where he dancing to the jailhouse rock Spinal merchant let <laughs> ¡Qué bueno que te decían, amigos y del Facebook de YouTube en el Instagram! ¿Qué pasa? <risa> ¡Qué bonitas vistas! No me cansaré nunca de decirlo. Montañas impresionantes. Hoy hacemos una salida familiar, ¿sí? Con el y el señor J, que son de la familia. Y estamos aquí, pues nada, por esta carretería quitándonos el mono de ir en moto. Una horita y nada, reírnos y tomar un café. Ya está, y para casa. Ha sido de hoy para hoy. Pero bueno, what? ¡Adiós, vaca! Mi primo, Chema, hacemos una pasadilla, para arriba lo que es la carretera de Calayaya, y ya bajamos para abajo, ¿no? Antes de cerrar, damos la vuelta y bajamos. Hola. me ¡Novato! <risa> Hay que saludar en moto, hombre Bueno, hay que ir con cuidadito, ¿eh? que hay una máquina aquí secando, que está limpiando el arcén para los incendios y esas cosas, y hay que tomárselo con relax. Sí, cuidado ahí, limpiando. Hay que tener cuidado con la mierdecilla que va dejando por aquí, ¿eh? porque en cualquier momento, hostia, que pegan su sustillo aquí con la mierdecilla esa, pero bueno, no hay mucho. Buenas amigos y amigas del Facebook, de YouTube, y del Instagram, que por fin no hemos pasado la pero tenía la TV caducada desde hacía tres meses y no me acordaba. ¡Hostia, ¡Ah, soy un puto desastre! Sí, lo sé. Hey, en fin! ¡Eh, hey, que me ponga a hablar y no me acuerdo que tengo que dar las curvas, coño! ¡Eh, hey, moteros! Así me gusta. Saludando a qué Vamos a dejar pasar a la familia, ¿no?, para que salgan un poquillo en el vídeo. ¡Eh, mi tipo! ¡Vai, tu fugao! <risa> ¡Chimita! ¡Métele! ¡Métele, chupa! Bueno, aquí la música canallaya, aquí. ¡Hola, amigas de amigas de CEMO, eh! YouTube, Instagram. Eh, que tenemos guantes nuevos, eh. Como molan de la de Inés, eh. Fresquitos. Eh, barrita energética. Barrita energética. Barrita energética. Me han engañado, me han timado. Señor J, barrita energética. Me han timado. Eso es un KK eso. No me salió un KK. Atención. Vamos a, a joder una moto. Yo es que la llevo ahí. Bien hecho, a mí tampoco me mola que se vea, tío. ¿Qué? Aquí haciendo spam en la moto de los demás. Tengo que lavar la moto, ¿no? Soy un guarro, tío. Aprobamos a los guantes de Dainés, ¿eh? De puta madre. Bueno, amigos y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram. Una saludita de una hora con la familia. Y señor J. <ríe> Me sorprende... Lo rápido que puedes llegar a ir con la CB, tío. Una onda es una onda, nene. Aunque tenga 15 o 20 años, eh. Eh, qué bonito, eh. <ríe> ¡Eh! ¡Señor J! ¡Eh! chaval! ¡Eh! sema Y el señor J ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh, eh! Vale. <risa> ¡Una onda! 77! La mejor moto del mundo. ¡Fue la primera moto que pusieron dos discos de freno delante. ¡Hostia puta! ¡Wow! ¡Qué flipe! Oh. Bienvenido al mundo retro, tío Hostia, señor Jota ¿Cuánto mérito tienes llevando esta moto, tío? ¿Cuánto mérito tiene? Pues en serio, esto fue considerado durante mucho tiempo la mejor moto que se hizo nunca